Nacer cada de enero desde su día primero se bañarán mis ansias de amor en tu alegría cuando vuelva febrero diciéndote un te quiero y envuelta en tus fragancias endulzaré tus días. Dos marzo sea un niño, besaré tu corpiño y abril pasará pronto entre risas y trinos y a media 12 de mayo, en plena primavera, voy a hacer que tus ojos iluminen la tierra. 21 de junio, cuando empiece el verano Sembraré mis caricias en un terreno llano Y estarán hadas, tus manos y mis manos Vendrán julio y agosto Y tú serás también, mío En un camino angosto días y será cada instante como una fantasía después vendrá septiembre y octubre el otoño y planearemos juntos sobre nuestros retoños Pasará noviembre y correrá diciembre. Nuestro amor se hará nuevo el primero de enero. Y pasarán los años sin traiciones ni engaños. Yo seguiré sembrando. Más cuando pase el tiempo, que tú y yo seamos viejos, nuestro amor se hará nuevo al nacer cada enero.